Hola, estás cansado de buscar, y buscar y buscar alguna decoración de Halloween para tu escritorio, tu oficina o aquel rincón olvidado de tu casa, pero nada es de tu agrado, no te preocupes, porque no diseñas algo a tu medida, único e irrepetible, bueno sí se puede repetir, pero solo si tú quieres, de los creadores de alarma de vigilancia con Telegram Bot, si lo recuerdas verdad. esta ocasión te enseñarán a diseñar tu propio fantasma en 3D, si en 3D con Blender de manera fácil, sencilla y completamente gratis y con software libre esperamos te agrade y sea muy útil. Ah, y bueno, la impresión si corre por tu cuenta, no te lo pierdas. Hola, soy Chepe de Noche de Programación y bienvenido a este video especial de Halloween, donde veremos a modelar este adorable y muy lindo fantasmita que hemos hecho dentro del programa Blender, que es un programa de animación 3D que te puede servir para exportar piezas 3D para imprimirlas. Veremos cómo se usa Blender y cómo imprimirlo y cómo evitar problemas con la impresión. Que yo he tenido muchos con ellos y les ayudaré a ustedes para evitar estos problemas que tal vez tú están cuando estén modelando. Si son nuevos por acá, no se los olviden de darle me gusta, suscríbanse y deben todos los links que están en la descripción. Si quieren hacerse miembros y apoyarnos más para seguir creando más videos, sería genial sin nada más que decir, démosle. Voy a usar Blender 3.3.1, que es la versión última actual disponible. Recomiendo descargar la última versión. Va a estar el link en la descripción. tengo un poquito cuidado donde lo descargan. Yo hace si poco tuve un problema casi descargo una versión incorrecta. Ok, cuidado con eso. Voy a explicar un poquito generalidades de Blender, por eso no es por acá. Si quieren saltar, en la parte de descripción va a ver los índices para que puedan ir a la sección que quieren ver o necesitan ver. Cuando arrancan Blender por primera vez, le voy a preguntar qué lenguaje quieren utilizar. Pongan inglés, no pongan español. Recomendación. Ya mostraré algunas formas para que puedan aún utilizar algo español. Pero la cosa es que use inglés porque muchos tutoriales o indicaciones se encuentran en inglés. Porque ni modo, a gente. Le voy a dar anima general. Este es Blender. Por defecto viene con unas cuantas cosas. Le voy a dar en editar, preferencias. Me voy a interfaz. Yo, por efecto, siempre a escalo. Aunque que sean más grandes los botones, pues es fácil verlo. por venir el Blender y sus pantallas con una resolución bien grande. Puede ser muy difícil poder observarlo y poder alcanzar a ver. Yo lo a 1.10, como ven por ahí. Y ahora con el lenguaje, aquí abajo, como está en inglés, por efecto, como les dije a ustedes, voy a decir que ponga español. Escojo español de la lista. Solo los tooltips ¿Qué es tooltip? Ni cuando yo ponga el cursor, incluso aquí pueden ver, me dice que es cada botón. Dice. A array, Position Y me dice esta es la posición de tal cosa sino no puedo tener la interfaz en inglés Y mi explicación en español Que es lo mejor de los dos mundos por lo cual te recomiendo que lo hagas de esta manera Aquí tenemos la escena perfecta Para poder empezar a trabajar Te voy a enseñar los fundamentos Para poder trabajar dentro de la animación 3D Dentro de Blender Te recomiendo tener un ratón o un mouse Un mouse o un ratón Y tener un teclado afanumérico Yo en mi casa no tengo un teclado Pero tengo mis macros para poder vivir aún sin él Aquí pueden ver que tengo ahí las macros tranquilamente para que se pueda ver correctamente Ahora, cuando empece, empiecen en Blender lo primero que tienen que saber es cómo moverse dentro del área de trabajo o el área de dibujo Para poder moverse necesitan presionar con el mouse, clic medio o de ruedita Y pueden rotar en el área para ver cómo está visualmente en 3D, ¿verdad? Para mover Si hacen scroll hacia adelante, van a hacer zoom Si hacen scroll hacia atrás, van a alejarse si quieren mover el plano, me tienen presionado Shift, pueden mover el plano de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y si pierden todo el objeto, pueden darle punto y regresan al último objeto que tenían seleccionado. en este punto. Igual a este, hago clic aquí y hago punto en el teclado numérico, me va a hacer zoom en ese objeto que tengo por acá. Aquí como pueden ver tengo tres objetos, aquí la mano izquierda dice que tengo tres, que son la cámara, el cubito. Y tengo también la luz, ¿verdad? No ocupan nada de eso en este momento Voy a borrarlos En la pantalla izquierda va a aparecer Qué estoy presionando yo Qué teclas presiono o cuál combinación de teclas es Por si alguna cosa no lo explico Ahí va a también para que ustedes lo puedan ver Voy a intentar explicar todo de manera posible, ¿verdad? Porque este video, como ven, en la parte de abajo Es un poquito largo, ¿verdad? Voy a darle A Voy a darle Delete para borrar todo Y voy a empezar a, a, con las bases de mi fantasmita hay diferentes formas para crear este fantasmita. La un, la, para poder empezar, puede ser un círculo y empezar a hacer las figuras poco a poco. Yo voy a empezar con un cuadrado y voy a usar algo que es muy poderoso dentro de Blender. Los modificadores. Los modificadores son operaciones que se hacen a un objeto sin modificarlo hasta que nosotros decidamos. Los modificadores pues, hay de montón y son bien, pero bien poderosos dentro de Blender. Agrego mi cubito. Le voy a poner el nombre al cubito y arriba de dos cuerpo. Ahora, a este cubito le voy a agregar un modificador Los modificadores están justo atrás de mí, que estoy tapándolo yo Y aquí está el engranaje Ahora, en este engranaje Aquí están los modificadores pose clic en los modificadores Y me muestra cuáles están disponibles Voy a darle uno de subdivisión Ahora con subdivisión el cubito Se ve como si fuera pedaciado de diferentes porciones Si aumento la fuerza o la cantidad de, de, de subdivisiones que quiero hacer Va a empezar a ser más y más liso el cubito yo le voy a dar en este caso de 3 por 3. Ni es que 3 va a ser. Disculpe, 3 va a ser en la versión de prueba, la que estoy viendo acá, y 3 va a ser en la versión final. Aún este cubito sigue siendo un cubito. Aunque ustedes vean una esfera en este momento, sigue siendo una. Aún sigue siendo un cubito. Por lo cual, si doy tabulador para entrar en modo edición o en la parte de arriba de modo objeto, me voy a modo edición, ven que sigue siendo un cubito, sigue siendo un cuadrado. Entro tabulador, entro en modo objeto otro tabulador, entro en modo edición Si me quedo en modo objeto Voy a decir que estos cubito ya sea un cubito Quiero aplicar esa acción O este modificador que había agregado Le voy a dar clic aquí, le voy a dar aplicar Aplicar lo quita y hoy sí Transforma o deforma el objeto Que era un cubo a una esfera Una cantidad de secciones Que hemos dicho nosotros en base a lo que Hemos configurado Vamos a entrar en modo edición con tabulador en la parte izquierda de arriba tenemos tres botones muy importantes. El primero es para poder poner modo selección de nodos, son los puntos de una figura. La siguiente es modo selección de líneas o los vectores, que son los que entre dos nodos. La siguiente es modo de selección de caras, que son para escoger una cara entre múltiples puntos ¿verdad? o nodos. Voy a escoger ahorita la de múltiples pu puntos. Para poder moverse dentro de la, del área de Canvas, podemos usar, como ven, el, el mouse o el ratón, para pues moverme tranquilamente. O podemos usar el teclado alfanumérico. Yo, como dije, tengo ahorita este teclado, que es mi alfanumérico así finito, ¿verdad? Aquí pueden ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y más, menos, y el signo más y por ver. Vamos a usar este para movernos y que sea fácil poder manipular el dibujo, ¿verdad? Si le doy 1, me voy a la vista de frente, le doy 3 vista de acostado, le doy 7, le doy la vista de arriba. Es una esfera porque lo que estamos viendo es lo mismo, pero si ven aquí en la esquina, pueden ver cuál cara se encuentra en ese momento enfrente. Vamos ahorita a seleccionar y borrar la parte de abajo. Para esto vamos a activar el modo transparente, que es con Alt-Z. En Blender es un programa que necesitas aprenderte un montón de combinaciones de teclado Las combinaciones de teclado son de alguna manera para poder hacer las cosas más rápido. Hay botones para poder llegar a ellas, pero cae siempre Muchos no la saben o es muy difícil llegar. También si te cuesta a ti, como a mi persona, tener muchos comienzo de teclado, tal vez intenta conseguir un teclado de macros como el, el Stream Deck o un teclado USB cualquiera y lo puedes programar para poder ahí guardar los números. Como ven en mi teclado con esta foto que estoy poniendo ahorita, usted puede poner dibujitos y ir guardando qué es que hace cada una. Como yo uso Blender más que todo para edición de video, incluso este video que están viendo ahorita Está siendo editado en Blender porque ven todo ese montón de cosas ahí. Es porque eso usamos normalmente y nosotros tenemos los comandos a la mano ya guardados que usamos cada rato. ¿verdad? Voy a darle al Z. Voy a seleccionar la parte de abajo de mi circulito. Ahí tengo todos los nodos, todos los puntitos. Le voy a dar delete. Le voy a dar borrar todo. Ahí tengo borrado toda la tapadera de arriba de mi fantasmita. Y voy a sacar el cuerpo. Para sacar el cuerpo lo que voy a hacer es seleccionar estas líneas de aquí abajo. Podría ir una por una seleccionándola, pero me tardaría mucho más tiempo. Lo que voy a hacer es seleccionar una y que automáticamente seleccione las demás. Voy a cambiar modo a modo línea, que es aquí arriba, el segundo, y le voy a dar Alt-Click. Cuando hago clic, selecciona todo lo que esté en esa misma línea o continuo. Le doy a clic aquí, selecciono todo está acá. Alt-Click, todo lo de acá. Alt-Click, selecciona toda esa línea. Ahora le voy a enseñar la primera operación dentro de Blender. Que es la extrusión. Extrusión se refiere cuando agarramos un objeto o una línea, sacamos otra hacia abajo para terminar el cuerpo. Depende de qué estemos haciendo, es muy útil, son las que más vamos a utilizar para un montón de cosas de aquí para adelante. Por lo cual, ya verán cómo utilizarla. En lugar E, voy hacia abajo y aquí pueden ver que estoy moviendo. El problema es que, como ven, mi mouse tiembla un poquito, ¿verdad? Me gustaría hacer perfectamente hacia abajo sin tener que moverme a la izquierda a la derecha. Cuando extruyo o caigo a cualquier tipo de operación, yo puedo definir. Que no se muevan en uno de los ejes, le puedo decir, solo muévete en el eje X, solo estira en el eje X, solo rota en el eje X. Dándole ya sea X, Y o Z, depende de cuál quiero yo limitar. En este caso le voy a dar en Z, porque solo quiero que suba y baje en el Z. No se mueva ni en X ni en Y. Vamos a hacer ahorita la parte de la parte de abajo del fantasmita, por lo cual vamos a seleccionar la parte de abajo. Vamos a utilizar los números de tu teclado para poder seleccionar el modo, ya sea punto, línea o cara, en vez de subir hasta allá arriba para cambiar eso, voy a quitar el modo transparente y voy a empezar esta y voy a saltar tres y voy a seleccionar el siguiente después de tres que sería la cuarta hora, 1 2 3 Ya seleccioné todo alrededor dejando tres de promedio, ahora voy a moverlo, ¿Cómo se pueden mover cosas aquí? Con la letra G de grab o agarrar, de guard G y puedo mover esos puntos que he seleccionado. Igual, no quiero moverlo al lo loco, ¿verdad? Quiero moverlo solamente en Z de arriba para abajo. Solo le voy a dar en el teclado la letra Z. Yo ahora voy a subir un poquito esto. Esto sería como la parte de abajo. Puedo un poquito por acá. Ahí está, se ve bien. Ahora voy a seleccionar también las otras partes que se encuentran también en el cuerpo. Son estas puntitos. Para seleccionar múltiples, recuerden, es mantener Shift presionado y ir moviendo el cuerpo con clic medio de mi compañera me dice de aquí abajo que sería bueno ajustar tal vez la altura un poquito más abajo o más arriba el modelo podemos ajustarlo en cualquier momento para que sepan también ustedes ¿verdad? y si no les queda bien pueden volver a reajustar algunas partes del modelo ahí está voy a poner uno para ponerlo para enfrente le voy a dar g de nuevo y le voy a dar z pero eso se mueve arriba para abajo le voy a dar un poquito para abajo porque no, no lo subí mucho porque va a subir bajar también acá ahí pueden ver Ahora tenemos ya el, fan, el cuerpo o la, el, la concha del fantasmita. Hoy nos falta. Voy a entrar en modo normal. Voy a dar clic secundario. Y como ven acá hay un montón de opciones. Le voy a decir que haga smooth o lo suavice la pieza. Lo de acá. Ahora voy a alisar la pieza. Selecciono la pieza. Le doy clic secundario. Y le doy suavizar. Voy a hacer zoom, de secundario, suavizar y ven que ahora está más suavecita Esto es que la pieza realmente se ve suave, pero realmente son aún partes cuadradas, ¿verdad? Cuando exportemos, o sea, vamos a exportar a partes suaves Solo internamente el tendrán tendrá los cuadritos y puedo entrar y ver que son cuadritos, ¿verdad? Vamos a agregar modificadores dentro de esta pieza para modificar su comportamiento Vamos a agregar dos Uno para hacerlo sólido o gruesecito Y el segundo para hacer aún más división y que tenga aún más detalles Como vamos a hacer sólido Puede quedar como cuadrado o, o como gromoso. Y con, vamos a redondear esa parte para que vea me un mejor. No vamos a venir lo mismo. Me voy a quitar a mí por un momento. Y vengo aquí y le doy subdivisiones. Dale subdivisiones. Y le voy a dar tiempo 3x3. Y voy a agregar otro. Que en este caso es para solidificar. Solidificar. para con solidificar, Me pregunta qué tan grueso lo quiero hacer. Voy a ir para verlo por abajo. Y pueden ver, más hago el valor más grande, más sólido, más grueso hace la pieza. En este caso, el fantasma adentro estuviera vacío, pero aquí tendríamos lo, el objeto para cuando imprimamos, incluso va a gastar menos plástico. Voy a hacer un poquito más ancho esto para que puedan ver qué operaciones son. Y puedo ver que tengo dos operaciones: subdivisión y solidificar. Es bueno, primero, solidificar primero. Podemos cambiar la, el orden de las operaciones y depende de quién esté arriba y quién esté abajo. Así van a afectar uno al otro, verdad. Lo voy a dar aquí y este sea la primera pieza, la primera en mi ecuación, verdad. Para así sea mejor el fantasmita. Se ve bien. Voy a mejorar un poquito la falda del fantasmita. Voy a entrar en modición y como ven acá esta sección es bien pero bien grande, verdad. Voy a cortarla. O voy a hacer un corte. Para un corte uso Control R y voy a modo de selección de de, de cara, verdad. Es esta. Le doy en una cara esta, Control-R y ahí está la cara. Le voy a dar S para escalar y le voy a dar en 0 para que me aplaste esa porque está como, como, como on, on, ondulita. ¿Y eso? ¿Qué? Yo debía de primero. ¿Qué, qué cosa? Regresen, regresen. Si se equivocan le pueden dar Control-Z, ¿verdad? Yo no lo había dicho de antemano. Vamos a ver de nuevo. Control R. Le doy clic o Le doy enter. Y está ahí crea el corte. Ese corte lo quiero aplanar. Le voy a dar S. Le voy a dar Z. Porque si no quiero aplanarlo en Z. No lo quiero aplanar en Y ni en X. Porque se quedó todo feo. Le doy cero Tengo una sola línea. ¿Cuál quiero una línea? Le voy a dar G. Le voy a dar Z. Para solo subirla y bajarla. Le voy a empezar a bajar un poquito. Esto hace que la, la, las palitas que están ahí abajo. Se bajen un poquito. Ahora voy a crear los ojos. Los ojos los ojitos donde ver la figura. Para eso voy a crear otra figura. Le voy a salir de modo edición y voy a entrar en modo objeto. Voy a agregar otra siguiente figura, que sería en este caso un círculo. Una IO UEFIR. ¿Por qué no se es esta esfera? Porque tiene un montón de detalles, ¿verdad? Igual, como pueden ver, está hecha por cuadrados, ¿verdad? Yo no quiero eso, por lo cual, clic en secundario, es smooth, para suavizarla. Aunque internamente el programa va a haber cuadraditos, ¿verdad? Que sea más fácil de calcular para él. Pero cuando lo exporte, va a ser el correcto, el correcto ¿verdad? Esta esfera es muy grande para que sea su ojo, ¿verdad? tengo para escalar. Para escalar es con ese. Lo malo que se me hizo para adentro del cuerpo, ¿verdad? Le voy a dar G, Y, para traerlo para adelante. Ahora, este círculo parece más una nariz, ¿verdad? Para dar la figura que queremos nosotros, en vez de ser un círculo completamente circular, voy a hacer como balado, ¿verdad? ni que tocar aplastar este lado y aplastar de adelante para atrás, para Va a quedar un lado más alto y los otro lados como aplastadito, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Vamos a escalar la pieza Y la vamos a escalar en X para aplastarla así Y en Y para aplastarla así Vamos a venir adelante para que lo puedan ver mejor Tengamos la bolita de adelante está en las nalgas, la, la cara Esto va a ser un problema Trajamosla para el lado de adelante Ahí está Le voy a dar S Le voy a dar a X Y ahora cuando la estiro es para estirarla así en X, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más delgada pero por ahí está bien Ahora si la veo del lado Aún está en algona También la quiero aplastar acá Sería S Y le voy a dar en Y Y ahorita la, la aplasto en Y Ahora que tengo más o menos la forma Como la quiero La tengo que hacer más pequeña o más grande Pero le voy a dar S Voy a mover el mouse Y lo voy a hacer más pequeñito. Ahí está Ahora necesitamos posicionarlas Más o menos donde va a caer Vamos a poner solamente un O Y vamos a sacar un reflejo Para el ojo de la izquierda Nos vamos a dar por ahí creo yo Se ve bien pero el problema es que estamos bien lejos. <risa> Hay que ver de los, de los diferentes planos, como es 3D, ¿verdad? Del frente se va a ver bien, pero de la espalda se ve todo mal, ¿verdad? Igual lo hacer que se mueva para acá. Para acá. Lo voy a rotar también con R. Por un poquito, porque esté como pegado a la figura. Voy a irme para arriba. Igual lo voy a rotar acá. Lo bueno de rotar desde un plano hasta arriba, en frente o a la izquierda, es que va a rotar más fácilmente con los planos, no en tres dimensiones, sino en dos dimensiones. Me voy enfrente, se ve bien. Voy a agregar un modificador al ojo para poder tener uno en espejo. Pero antes de eso, voy a entrar en modo normal. Voy a darle control A. Le voy a activar todas transformaciones. Y le voy a dar que el objeto, el centro del objeto, sea el centro del cursor. Le voy a dar aquí en objeto. Te, te da el origen al cursor. Miren que Aquí en el centro, es el centro de este objeto. Ahora voy a añadir un modificador le voy a añadir que sea el de espejo o mirror Ya tengo dos ojos, miren Y si yo moviera este ojo Se mueve el otro Ya están, son el mismo objeto Pero están en espejo, ¿verdad? Y como pusimos que el, el centro del objeto Es el, el centro de los ojos Se mueve el segundo ojito ya Ahí tenemos ya Va quedando muy, pero muy chulo el fantasmita, ¿verdad? Incluso yo ahorita por imprimir fantasmitas. Voy a dejar un, un momento de interrumpir aquí para mostrarles a ustedes cómo podemos exportar este fantasmita y poder imprimirlo sin tener problemas en el futuro. Y también empezar hasta ahorita a verificar que nuestros modelos no tengan problemas. cuando vamos trabajando, llevamos como 20 horas trabajando y nos damos cuenta que todo falló, verdad? Estamos mal. Nos vamos a irnos aquí arriba, edición y vamos a activar un plugin que viene incluido con Blender. Referencias, nos vamos a Addons, le damos Print imprimir, ¿verdad? Nos sale aquí uno que dice 3D Print Tool. Ya lo tengo activado yo. Activen ese chequecito. Y le dan N. Dentro de esta área sale este menú. Aquí a la izquierda. Vamos ahí en donde dice 3D Printer. Y aquí está este objeto, este modelo que está genial. Voy a incluir el video donde lo aprendí esto, que está muy bonito. Está en español. Con este programa podemos utilizarlo dentro de Blender para poder confirmar si hay piezas abiertas, si hay piezas mal hechas, si hay distorsiones cerradas. E intento también limpiarlo Yo ahorita voy a decirle, es un sólido este objeto Me dice que sí, que todas las piezas están cerradas Y no hay ninguna pieza abierta Le puedo decir, hay degeneraciones dice que hay 64, pero todas están cerradas ¿Está distorsionado algo? Dice que no También le puedo decir que me chequee todo Y me vea si todo está bien Y si yo vengo y exporto esta figurita Voy a <música> mi programa de, de slice que se llama Prusa Slicer. Y aquí voy a agregar el modelo que acabo de traer, ¿verdad? no de la slicer, ahí está, Y ¿Sí ven, el cuerpo trae un relleno Y ahí está el relleno, como ven, le dejamos como hueco abajo ahora Lo único que, que tal vez sería buena idea, que aquí en las meras puntitos solo son bien poquitas el área donde va a tocar Sería bueno poner soporte aquí, que es opcional, pero yo lo voy a hacer cuando lo imprima Y ya tendríamos el fantasma que sea lo más básico Sigamos agregando más detalles Vamos a agregar unas pupilitas a los ojos pues sean aún más, más, más tiernos las chibulitas estas Voy a entrar en una de las dos Le voy a dar tabular Voy a darle Shift A Voy a darle otra UV Sphere Aquí está Le voy a dar S para la pequeñita Me la voy a traer para adelante Igual le voy a hacer las mismas operaciones similares A que le hice la otra La estoy moviendo con G Y con S le hago escala, la escala, ¿verdad? Me voy para adelante Se ve bien ya sé, el otro ojo se ve raro porque están viendo para los dos lados y como si estuviera tuviera eh, como si fuera durpi el chamaco este, pero no, ya lo vamos a hacer normal aunque si a usted le gusta durpi ahí lo pueden dejar, no tengo nada en contra de eso ahorita vamos a aplicar el, el efecto que hemos creado que era este, le di tapas, salir de modo edición vamos a aplicar este que está atrás de mí, justo ahorita de aquí a aplicar ahora ya son dos objetos separados acá no son los mismo objetos que hemos antes, ¿verdad? cuando entrar en modo edición Voy a seleccionar esta bolita. Voy a poner 3 en mi teclado para poder entrar en modo... Modo... o Aquí arriba para el modo capa. Y para acá. Voy a coger una de las capas. Igual el control. Y el más del teclado de afán numérico. Para seleccionar toda la, la chibola esa gigantesca. ¿verdad? Le doy G. Lo malo que me hice mucho zoom. Me para atrás. Le doy G. Y me la traigo a la izquierda. Por ahí. Voy a dar GX para que solo se muevan X. Por aquí está la chamaca esta. Le voy a dar vista hasta arriba para poder sacarla un poquito más para adelante. Y Yeah, por ahí más o menos ahí está bien ahí se ve bien tenemos ya el ojito se ve bien cute <ríe> se ve adorable saben el proyecto por qué cosa con control s recomiendo siempre estar salvando porque si no puede llevar judas y no sé cuántas veces el proyecto se rompe a um, otra pregunta quieren más vídeos de blender me gustaría saber eso pongas quiero vídeos de blender en los comentarios para ver si voy a hacer más tengo quiero hacer una serie explicando desde el inicio hasta el final todo acerca de Blender Esto es un video que hice por Halloween, como ven ahorita Pero si a ustedes les gusta, por poner en los comentarios Y sigamos Vamos a agregar las manos a esta figurita Primero vamos a entrar en el cuerpo, hago clic acá Entro en modo selección Voy a borrar la mitad del cuerpo, para hacer un espejo Para que la misma manita aparezca en ambos lados No Vengo acá Pongo modo nodo Pongo al Z para modo transparente Selecciono esta parte, me lo echo Ahí ven que me lo eché Ahora agrego un nuevo modificador Que sería el que ya vimos hace un ratito que es el despejo de Que ven el espejo Si entro en modo normal y le quito esto le dejamos como un peinado al, al fantasmita Lo que vamos a hacer es modificar el orden de, la, de las operaciones Vamos a poner que Mirror sea la primera Y ahí se ve ya normalito el fantasmita Y hoy, cuando creamos una mano a uno de los lados Va a aparecer al otro lado de manera igual Entro en el fantasmita Ah, explique. tienes que agregar Juan cuando expliqué esta parte. Así ah, la expliqué, ¿verdad? Cuando agregué la subdivisión. Hoy vamos a, al cuerpo. Voy a hacer clic aquí en el cuerpo, si quieren. O podemos hacer en el cuerpo. Entro en modo edición, dando en tab. Vamos a hacer más secciones del, del, de nuestro fantasmita. Voy a dar control R. Voy a seleccionar esta, voy a control R. Voy a subir con el redita una vez para que haga dos divisiones. Voy a hacer clic. Voy a dar enter. Voy a dar enter. Y ahí está la selección ya. Escojo una parte del cuerpo. Sería esta. Le doy E de destruir. Ahí ven la manita de Kirby. Que está saliendo del, del cuerpo. La destruyo. Ni es que estoy sacándola. Le doy R para rotarla. Le doy G para moverla para abajo. Y voy a destruir la manita para que sea un poquito más ancha. Poner para acá. Le voy a S de, de, de hacer más grande. Un poquito grande las manos. Y otra vez. Está bien ¿verdad? Y ahí tenemos hechas ya las manitas ¿verdad? Podemos siempre sacar el menú para confirmar que todo vaya bien Todo va bien Le voy a quitar N para que desaparezca el menú Hoy vamos a la parte más difícil de esto He tenido un montón de problemas aquí con mi compañera Y a ver si logramos hacerlo De antemano denle me gusta si le gusta este video Y gracias a los miembros por permitirnos Seguir creando videos Si ustedes quieren apoyarnos por consideren Hacerse miembro con el botón que está ahí abajito O dando una donación para seguir creando Más videos como este y crear más cosas con la comunidad verdad antemano gracias vamos con el sombrero vamos a crear nuestro sombrero ahorita la forma base que vamos a usar va a ser un cilindro para agregar figuras le damos shift A le damos aquí cilindro ahí está me voy a uno para verlo este frente lo voy a escalar para hacerlo más pequeñito le voy a subir con G para solo verlo arriba lo voy a hacer más pequeño en Z lo voy a escalar un poquito lo voy a bajar en Z pero está bien voy a como el, el bueno, está bien alto, lo que voy a hacer es entrar en modo edición con TAB seleccionar la parte de arriba y la voy a escalar para hacerla más pequeña Ahí está bien, solo es que está muy pegado al cuerpo del, del, del fantasmita Voy a poner a seleccionar todo, le voy a dar para subir un poquito Y aquí vamos a empezar a sacarlo Aquí va a quedar diferente para cada uno de nosotros, pero va a ser más o menos la misma idea El mismo concepto que vamos a intentar hacer, ¿verdad? Y no voy a primero seleccionar la, parte, la cara de esta de arriba Me voy a ir a uno le voy a dar en E de extruir. Voy a extruir un poquito para arriba. Le voy a dar E de extruir. Le voy a dar R de rotar. Le voy a dar G de agarrar. Y le voy a dar S de hacer pequeñito, ¿verdad? Voy a dar E de extruir. Aquí estoy haciendo la misma operación de una después de otra. R de re, re, rotar. G de agarrar. S de ser pequeñito. E de extruir. R. G. S. Ahí está la figura base decente. Ahora vamos a cerrar esta puntita Voy a venirme y acercarme Voy a agregar otra línea Hago clic en esta cara Le doy contour R la agrego por acá La acerco un poquito Ahora ahí está la, para que sea el final de otro punto Escojo esta cara Le doy M Y aquí le digo que haga todo en el centro Ahí lo puse en el centro, miren de un momento Como digo, esta cosa me da problemas múltiples veces Es sólido aún, aún estamos bien <risa> que ya tenemos un par de problemas que no nos quiere <risa> a uno se ve como un sombrero aún le falta un poquito digo ¿verdad? se ve muy tosco muy duro ahora. vamos a, a entrar en modo normal le damos clic secundario suavizar no vamos a quitar el suavizado vamos a agregar una, sub, una subdivisión. subdivisión de 3 por 3 el problema que ahora quedó como que fuera un sombrero de, más que una uña que un sombrero, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a agregar ahorita, primero aquí abajito, tal vez lo va a hacer más grande este. Voy a poner en modo set, modo rayos X. Lo va a hacer más grande. Ahí está bien. Como quiero imprimir esta pieza, ¿verdad? Si la dejo así, va a quedar en el área, van a poner soportes. Voy a agregar a la capa de abajo. La capa de abajo, así. Voy a activar un momento la, el sistema este para accionar este. Le voy a insertar el pequeño acá. Le voy a dar GZ para bajarlo en Z. Venga por acá. Muy en uno. Y ya para un poquito más sombrero. Si activo otra vez, ahí está mejorando. Pero aún se ve como no fuera tan bien. Lo que voy a empezar a hacer es agregar más cortes para que pueda ir reafirmando la forma básica. ¿verdad? Control R. Clica ahí bajo este un poquito eviten ponerlo demasiado cerca para no estar encimados cuando se ponen encimados es que tienen problemas con sus piezas está ese voy a hacer otro voy a activar un momento esto para poder verme la pieza control r clic ahí bajar por aquí arriba voy a activar mejor para un, un 3 control r ponerlo para acá para poder reafirmar tengan cuidado de no ponerlo muy cerca 3, control R Ven por acá Igual en esta, no sé lo mismo 3, control R Sólido, sigue siendo un sólido Ahora, 3 Control R No soy loco, pero me estoy volviendo loco por vigilar que sea un sólido esta cosa. ir peleando para que quede bonito el, el fantasma. O después como ustedes deseen, nosotros estamos minuciosamente porque hemos imprimido, ¿verdad? Hoy vamos a poner un, un ganchito al sombrero para sea se mejor, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita la bandita de arriba, voy a poner enfrente, voy a poner modo transparente, voy a activar modo 3. 3. Voy a seleccionar esta franquita de aquí en el centro. Le voy a dar GIF D para aplicar, le voy a dar Enter, le voy a dar P. Voy a hacer selección y que ahorita creé un nuevo objeto Si quito los demás, pueden ver Ya quedó solamente ese Ahora a este nuevo objeto Solo a él Ten cuidado que no le den a otro Que es donde no me equivocaba yo Creaba otro objeto sin querer Le voy a dar que sea Solidificado Disculpen, lo estoy tapando yo Solidificado Y le vamos a dar que sea un poquito más grueso Voy a regresar en los cuerpos Para poder calcular El problema es que está encima del que ya tenemos Con lo cual vamos a hacerlo más grande Lo voy a bajar Está muy cerca del, del borde, ¿verdad? para la edición Voy a darle uno Voy a estrenar las puntas de arriba Le voy a extruir No Le voy a dar G de agarrar Z G Ahí le destruir La voy a agarrar Z lo Voy a hacer más pequeñita Ahora voy a solidificarlo están, No están tocando el cuerpo Que está mal o queremos que otro que quede en el cuerpo puedes puede, puede imprimirlo, ¿verdad? Pero también está muy alto esto. Todo Z. S. Mm. Siente bien, pero pues, ¿siente, siente muy recto esto, ¿verdad? No se siente mucho. Voy a regresar en este. Le voy a agregar un flaco, creo. Que es... ¿Cómo se vería mejor? Ah, es más Más flaco. ¿Es mejor así? Sí, Ahora ya tenemos la bandita, hoy ponemos un ganchito de enfrente para poner que sea bonito um, Voy a dar shift A, le voy a que creemos un plano Ahí me creo el plano le voy a poner de la derecha Voy al G, lo voy a poner por aquí enfrente Ahí más o menos en el centro, lo voy a rotar Voy a venir adelante Lo voy a escalar con S Si ven, se usan las mismas operaciones para casi todo ¿verdad? Uh, quiero ver que el centro quede más o menos en el centro de, de la figura. Esta R, ahora voy a darle a uh, insert con I. Voy a, voy a entrar en modición. Voy a darle insert con I para poder entrar en un cuadrito. Ahora voy a dar borrar. Le voy a que, que borrar la, la cara esa. Voy a seleccionar todo y le voy a dar extruir. Pero voy a poner otra cara para que pueda más fácil. Extruir. Y ahí está nuestro fantasmita, gente. Congratulations, lograron hacer un fantasma. Y para confirmar que todo está bien, le damos que es sólido. Dice que es sólido. Sí, dice que, que todo está bien. Ahora vamos a imprimir esta pieza. La voy a imprimir en dos partes. Uno va a ser el cuerpo y otra va a ser la parte de arriba. Y como ven, el, la versión final también la pinté. También, recomendación, pongan el soporte aquí abajo porque creo que va a ser algo difícil que quede también pegada, pues la es bien pequeñita. Y creo que eso es todo. Si te gustó este video y quieres más videos de Blender donde explique desde este inicio, no tan apresurado como este, ponganlo en la descripción quiero vídeos de blender y lo tomaré en cuenta para enseñar unas sesiones completas de cómo modelar y hacer piezas 3d para imprimir dentro de blender esperamos vernos en el próximo video. adiós